¿Qué es Talento Global? Talento Global es el producto que brinda la oportunidad a jóvenes para desarrollarse profesionalmente en grandes empresas internacionales. Con el producto Talento Global, los pasantes tendrán acercamiento a empresas multinacionales de diferentes sectores del mercado, impulsando diversas áreas de desarrollo, potencializando la cultura de trabajo y promoviendo la competitividad laboral. Te invitamos a ser parte de IESEC y de nuestro producto Talento Global.